Hola COES, pues. soy Cris del equipo de Dieta Coherente. En nuestro método siempre aconsejamos que en todas las comidas esté formada por los tres macronutrientes, como son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas favorables. Los hidratos de carbono se dividen en dos grupos, más favorables y menos favorables. Los menos favorables son los farináceos, aquellos como por ejemplo el arroz, la pasta, el cuscús, la quinoa o la patata. Los más favorables siempre van a ser las verduras y la fruta. Con respecto a las grasas, también tenemos más favorables o menos favorables. Las más favorables van a ser el aceite de oliva, el aguacate, que por ejemplo si lo vais a usar en ensalada es importante que por persona si es grande más o menos un cuarto y si es pequeñito pues la mitad. También dentro de las grasas favorables están los frutos secos y las aceitunas. El resto sería grasa menos favorable. Dentro del grupo de las proteínas nos encontramos con las de origen animal o las de origen vegetal. Las de origen animal son todas las procedentes de carnes, pescados, mariscos, moluscos, huevos y fiambres magros. Por otro lado, las de origen vegetal son las procedentes de derivados de la soja o el trigo, como pueden ser el tepe, tofu, seitan, también procedentes de las legumbres y sobre todo cabe hacer mención a las algas, que aunque tengan una textura de verdura, aportan proteína. Ahora ya las puedes encontrar frescas o deshidratadas en los supermercados, así que te animo a probarlas. Para cualquier pregunta, te pones en contacto con nosotros a través de nuestro correo info@dietacorete.com o a través de las redes sociales.